¿Recuerdas el caso del árbol de problemas que vimos en el módulo 1? En base al problema principal y problemas secundarios que analizaron los investigadores, decidieron llevar a cabo un estudio para corroborar la veracidad de uno de los problemas secundarios identificados, la falta de integración entre las instituciones de salud y agricultura para enfrentar la gripe aviar. Como vemos el problema que decidieron investigar cae dentro de las responsabilidades directas de los gobiernos y es donde el Banco Interamericano de Desarrollo tiene capacidad de incidir a través de sus intervenciones. Para analizar el estudio usaron datos ya existentes recogidos en un estudio de investigación previo que muestran cuál es el nivel de integración entre las instituciones dedicadas a la salud pública y a la agricultura en distintos países de América Latina y el Caribe. En otras palabras, en vez de asumir que no existía integración o basar sus conjeturas en opiniones recogidas sin metodología alguna, estos especialistas usaron herramientas científicas para sacar conclusiones basadas en la evidencia afrontar problemas adecuadamente analizados y así formular políticas públicas eficaces. Los datos utilizados surgen de una encuesta elaborada por la Organización Mundial de la Salud, OMS. El cuestionario incluye 55 preguntas, de las cuales los investigadores seleccionaron 10 para realizar sus cálculos analíticos. Como estas 10 preguntas ya tienen sus respuestas registradas por la OMS, los investigadores solamente tuvieron que correr sus cuestionarios rehusando las respuestas, sin necesidad de volver a recolectar los datos. Muy inteligente, ¿no te parece? La selección de 10 preguntas se hizo en base al problema identificado, la falta de integración entre los sectores de salud y agricultura. Con esta selección estratégica de datos, los investigadores buscan corroborar que el problema identificado es realmente válido, o sea, que hay una baja integración entre ambos sectores. A pesar de la eficiencia en aprovechar los datos ya existentes, los investigadores tuvieron que hacer algunos ajustes para la investigación. ¿Cómo suele ocurrir cuando usamos datos de estudios previos? Los expertos, a través de métodos estadísticos, tuvieron que transformar los datos existentes en variables adecuadas para medir el grado de integración entre agricultura y salud. Los investigadores agregaron o compilaron todas las posibles respuestas a una misma pregunta en un solo dígito, el 1. En otras palabras, el 100% de la integración entre sectores puede dividirse en partes conforme al nivel de la integración, y todas las partes se agregan para formar una unidad. Esta técnica se llama agregación. Aquellas respuestas que no indicaban integración alguna fueron transformadas en cero. Esta reducción les permitió sumar todas las respuestas para cada pregunta ya que ahora para la pregunta A todas las respuestas posibles son 0 o 1 y así luego pudieron calcular los porcentajes de integración intersectorial. Vemos con este ejemplo cómo los datos de estudios previos pueden prepararse y reprocesarse rápidamente y ayudarnos así a sustentar nuestras políticas sin necesidad de realizar largos procesos de recopilación de nuevos datos. Es por ello que existen las bases de datos y portales como números para el desarrollo. Continuando con el caso, los investigadores, una vez contaron con sus 10 preguntas estratégicamente seleccionadas, comenzaron a realizar sus cálculos para testear sus supuestos. El análisis realizado arroja que, en realidad, los niveles de integración entre los sectores agrícola y sanitario en América Latina y el Caribe son, en general, bastante bajos. Pero, sobre todo, averiguaron que los mismos varían entre subregiones. Por ejemplo, el cono sur tiene un nivel de integración más alto, del 70% comparado con Centroamérica del 46%. En base al estudio se pudo ratificar la conclusión extraída del árbol de problemas. La falta de integración entre los sectores de salud y agricultura es efectivamente un problema en nuestros países. Pero esta conclusión tiene una nota muy importante. Los niveles de intensidad en la integración de dichos sectores difiere conforme a subregiones. Por esta razón, si hubiéramos usado la conclusión de nuestro ejercicio de árbol de problemas sin apoyarnos en datos, habríamos realizado políticas generalistas que llevan a resultados ineficientes, básicamente porque no apuntan al verdadero problema de niveles de integración desigual que nos muestran los datos. El uso de evidencia para tomar decisiones realmente puede salvarnos de cometer errores costosos y problemáticos. Una vez que los investigadores tuvieron evidencia de que el problema identificado en un principio existía realmente, subdividieron el problema en varias áreas para diseñar soluciones específicas a cada una. En el siguiente gráfico podemos observar cómo desde el problema principal que querían abordar los investigadores, se llegaron a planificar 15 acciones diferentes para aumentar la coordinación entre los sectores de salud y agricultura en la región. Como vemos en el gráfico, el análisis de los datos de la encuesta que realizaron, arrojó otras informaciones relacionadas con el protocolo a seguir en caso de un brote de gripe aviar. Qué tipo de mecanismos estables de comunicación existen entre los dos ministerios, etcétera. Esto nos da un panorama más amplio para poder planificar respuestas específicas a cada una de estas preguntas. Este es muy buen ejemplo de cómo el análisis de los datos y los métodos científicos nos pueden ayudar a diseñar políticas bien adaptadas a problemas específicos y, por tanto, mucho más eficaces. Fíjate en el siguiente gráfico. Aquí vemos cómo cada una de las líneas de acción identificadas en el estudio confluyen para realmente responder al problema de coordinación que se ha identificado. Así, nos aseguramos de que las políticas que vamos a implementar son realmente las necesarias para solucionar la falta de integración entre instituciones de agricultura y salud a nivel regional. Espero que ahora tengas más claro el camino desde la identificación de tu problema de estudio hasta la planificación de soluciones.